Hola a todos, eh, pues yo soy Lidia y nada, pues estoy de, de Erasmus aquí, estoy en un cuarto curso de fisio y la verdad es que muy bien, encontré las, las clases como bastante diferentes y aquí es que es muy, muy dinámico, así que os animo a todos si queréis hacer un Erasmus o si queréis venir a Finlandia, está súper está bien y los colegas que hemos hecho por aquí también, muy simpáticos todos. <música>